Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 80. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Si estás dispuesto a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno. Tu problema central se ha resuelto y no tienes ningún otro. Por lo tanto, debes sentirte en paz. La salvación, pues, depende de que reconozcas que ese es el único problema y de que entiendas que ya se ha resuelto. Un solo problema, una sola solución. La salvación se ha consumado. Se te ha liberado de todo conflicto. Acepta este hecho y estarás listo para ocupar el puesto que te corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Tu único problema ya se ha resuelto? Repite esto hoy, para tus adentros, una y otra vez a lo largo del día, con gratitud y convicción. Has reconocido tu único problema, dándole así paso al Espíritu Santo, para que te dé la respuesta de Dios. Has dejado a un lado las decepciones y has visto la luz de la verdad. Has aceptado la salvación para ti mismo al llevar el problema a la respuesta. Y puedes reconocer la respuesta porque has identificado el problema. Hoy tienes derecho a la paz. Un problema que ya se ha resuelto no te puede perturbar. Asegúrate únicamente de no olvidarte que todos los problemas son uno solo. Sus múltiples formas no te podrán engañar. Mientras te acuerdes de esto. Un solo problema, una sola solución. Acepta la paz que te brinda esta sencilla afirmación. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, reivindicaremos la paz, que inevitablemente será nuestra, una vez que el problema y la solución se hayan reconciliado. El problema tiene que haber desaparecido, porque la respuesta de Dios no puede fallar. Al haber reconocido el problema, has reconocido la solución. La solución es inherente al problema. Se te ha contestado y tú has aceptado la respuesta. Te has salvado. Permite ahora que se te dé la paz que tu aceptación te brinda. Cierra los ojos y recibe tu recompensa. Reconoce que tus problemas se han resuelto. Reconoce que no tienes conflictos. Y que estás libre y en paz. Sobre todo, recuerda que tienes un solo problema y que el problema tiene una sola solución. En esto reside la simplicidad de la salvación. Por eso, es por lo que su eficacia está garantizada. Afirma hoy, con frecuencia, que tus problemas ya se han resuelto. Repite la idea con absoluta convicción, tan a menudo como sea posible. Y asegúrate en particular de aplicar la idea de hoy a cualquier problema concreto que pueda surgir. Di de inmediato, permítaseme reconocer que este problema ya se ha resuelto. Propongámonos no acumular resentimientos hoy. Propongámonos estar libres de problemas que no existen. Para lograr esto, solo se requiere honestidad. No te engañes con respecto a cuál es el problema, y no podrás sino reconocer que se ha resuelto. Y David nos dice, Hoy nos volvemos desde la oscuridad hacia la luz. En el texto, la sección llamada de las tinieblas a la luz, nos recuerda que no hay sufrimiento o dolor que forme parte de la voluntad de Dios para nosotros. Dios no sabe de ataques, y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud. Tenemos derecho a los milagros, al reino de los cielos. A dicha y felicidad completas. La luz ha llegado. Hoy vemos la belleza de la luz a nuestro alrededor, en nosotros, como nosotros. Jesús nos dice en el texto, Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. La luz es quien somos. Los siniestros pensamientos del ego no pueden entrar. La gran luz siempre nos rodea e irradia desde nosotros. No tenemos necesidad de pensamientos oscuros, compañeros siniestros hoy. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son más que ilusiones. Vuélvete hacia la luz pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. Hoy recordamos que no hay otros dioses que podamos anteponer a Dios. Hoy acepto, lo que su voluntad dispone para mí en paz. Hoy recuerdo que todos mis problemas se han resuelto. Solo había un problema, el creer en la separación, y esto tiene una solución, la expiación. La salvación se ha consumado. Se te ha liberado de todo conflicto. Hoy acepto este hecho y estoy listo para ocupar el puesto que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Absolutamente maravilloso. Mi único problema ya se ha resuelto. Tengo derecho a la paz. Acepto la corrección. Mis problemas ya se han resuelto. Permítaseme reconocer que mis problemas ya se han resuelto. Amén.